Pilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y Software Libre. Y estamos en directo desde el hall central del antiguo instituto en Gijón... ...donde te estamos llevando en directo lo que sucede en esta Ubucón 2018. Una Ubucón que ha empezado pues, a las diez y media de la mañana... Hace, ...pues va a hacer dentro de diez minutitos, hora y media... ...su jornada central del sábado... ...en la que vamos a tener a Samuel Iglesias... ...que ahora lo tenemos delante del micrófono de Compilando Pod Podcast delante de uno de los micrófonos de las salas para hablarnos sobre Mesa. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Compilando Podcast. Y en un tema realmente que... Todos oímos hablar, MESA, Weyland, XSource, pero que muy pocos entendemos realmente qué es lo que hay detrás. ¿Podrías explicarnos, pues de manera un poquito simple para todos nuestros oyentes, los que estén más versados y los que menos, más bien divulgativo, qué es el stack gráfico que hay en las distribuciones, en nuestras queridas distribuciones de software libre y de género Linux? Bien, pues voy a comenzar un poco hablando de... Desde arriba hacia abajo, vamos a ir bajando un poco a poco por el stack. Eh, empezamos, por, por ejemplo, con las aplicaciones. En la aplicación, si quiere mostrar algo en, en pantalla, normalmente bueno, eh, necesitaría una librería o necesitaría un, un framework para poder eh, dibujar esos botones ¿no? y esas interfaces que tanto nos gustan. ¿no? Uh, de una manera para que sea estándar con respecto al resto, look and feel del de, de resto de las aplicaciones ¿no? del sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos Qt, tenemos GTK, ¿no? eh, para ese tipo de sistemas. Y, y esos luego se apoyan, eh, si vamos siguiendo bajando, no se apoyan en, un, en un, lo que se llama un backend, ¿no? un, eh, que podría ser de X11, que podría ser de Wayland. ¿vale? Y, y es ahí donde ya vas... Um, Dibujando lo que se va a poner en pantalla, ¿no? Eso luego se le va a llevar a un compositor, que es el que genera lo que sería la ventana, ¿no? Y, y, y interactúa con el resto de ventanas del, del sistema. Uh, y luego, si seguimos bajando, bueno, pues ya tenemos los, los drivers gráficos, propiamente dichos. Eh, en este caso, en los drivers libres, tenemos a Mesa, um, donde Mesa básicamente es una implementación libre de, de OpenGL y Vulkan, que son do, las dos APIs que por ejemplo los, los gamers ¿no? popularmente conocen a la hora de, de jugar a los juegos ¿no? y luego ya si seguimos eh, pues hay más drivers por ejemplo drivers en vez de 3D que sería por ejemplo Mesa, pues para 2D pues tenemos los drivers de Xorg y que es el servidor gráfico o, eh, que se suele usar, aunque ahora bueno, ya se está popularizando Wayland con, con Weston, ¿no? que es el el de referencia y luego ya si vamos más abajo ya nos meteríamos en la parte del, de, del kernel de Linux donde estarían uh, los drivers propiamente lo que la gente entiende por drivers que son los del, los del kernel uh, que ya son los que hablan con el hardware directamente ¿no? los que sirven de, eh, de interfaz entre lo que hacen eh, la parte de user space la parte espacio de usuario con, con el hardware en sí Y como bien decías ahora eh, digamos eh, la palabra más de moda dentro del stack gráfico es Wayland, que intentan implementar casi todas las distribuciones. Precisamente Ubuntu en esta 1804 recién lanzada ayer o antes de ayer, eh, depende de la parte del planeta donde nos oigan, pues eh, no implementa Wayland. ¿Es eh, algo que realmente promete tanto como dicen wayland o realmente de, de, está, estaría mejor, como otros eh, comentan y dicen, seguir trabajando y puliendo más eh, X? Bueno, aquí yo creo que también es un poco, la, eh, un poco quien, la, la, el grado de, de, de ser conservador ¿no? de cada uno. En el caso de, de X11 nos encontramos que es un, un protocolo ya existente, no sé si tiene ya 30 años o algo así. Y el problema es que tiene algunas decisiones que se hicieron en su momento, que fueron muy buenas ideas, eh, a lo largo de todos estos años pues, resultaron que, que han quedado obsoletas. ¿no? Entonces Wayland es una manera de empezar otra vez de cero, teniendo en cuenta esas decisiones fallidas, por ejemplo en cuestiones de seguridad o cosas así, uh, y empezar de cero y decir, bueno, pues vamos a pensarlo bien. Por ejemplo, una de las promesas de Wayland que está cumpliendo muy bien es todo frame es perfecto ¿no? es decir, si se pinta un frame en pantalla ese frame es correcto y como tiene que ser um, eh, intentamos evitar eh, cosas como tearings o, o ese tipo de ar eh, artefactos ¿no? que ocurren visualmente y también la parte de seguridad, que no haya una aplicación que te pueda hacer The key logger, ¿no? de Keylogger, ¿no? De grabar lo que escribes en pantalla, o donde clicas o esas cosas, ¿no? Eh, porque intenta mantener una seguridad de que una aplicación no sabe lo que está haciendo otra. Uh -huh. En cambio, con X11 ese de nivel de seguridad no está presente, ¿no? Entonces, es el futuro, pero sí que es verdad que al empezar algo de cero, claro, lo comparas con algo que ya lleva 30 años allí, <risa> pues es, es normal ese sentimiento de decir, bueno, esto no está listo todavía. ¿no? Es pero, un futuro en plena construcción. Eh, sí, ahora ya está bastante más maduro de lo que era hace años. Eh, por ejemplo, distribuciones tipo Fedora lo tienen por defecto. Uh, y yo creo que es el que el estándar que va estándar de facto por decirlo así que va que va a existir en el futuro ¿no? pero vamos que nadie se preocupe que que Xorg X11 va a seguir estando ahí eh, en los próximos años y eh, en concreto, Samuel Iglesias nos va a hablar de Mesa. Vamos a conocer un poquito más a, a este aliado de todo Linuxero, Mesa, que anda presente siempre en eh, todos nuestros equipos. A conozcamos eh, de qué manera surgió y cuál es eh, su estado actual de, de desarrollo. Bien, vamos a empezar un poco con un ejercicio de historia, ¿no? Eh... Empezamos con OpenGL, que es eh, una API estándar que fue creada, eh, si no me equivoco, fue publicada por Silicon Graphics, creo que fue en el año 93, por ahí. Um, y, y fue un, una manera ¿no? de estandarizar todas esas APIs gráficas que había en su momento, cada fabricante tenía la suya propia, ¿no? entonces se buscó una manera de estandarizar. Um, Mesa se creó un par de años después, en el 95. Uh, por Brian Paul eh, siendo un ejercicio de, bueno, vamos a probar cómo puedo yo implementar eh, la API de OpenGL de una manera libre como ejercicio, bueno, para aprender, como hobby ¿no? y eso fue evolucionando más y más y más se fueron incorporando drivers de, de distinto hardware hasta lo que hoy es, eh, lo que conocemos hoy en día ¿no? um, hoy en día eh, MESA es un, es un proyecto muy colaborativo, MESA MES Creo que hay sobre 70, 80 personas eh, contribuyendo parches mes a mes. Eh, a, a lo largo de, la, de su existencia creo que ya son 900 personas que contribuyeron alguna vez. Um, y, y lo bueno es que se está, hay apoyo de, de, de empresas fabricantes de hardware. Por ejemplo, Intel es, es la más famosa. ¿no? Es, está aportando uh, dinero, está aportando empleados, está aportando conocimiento para... Uh, para el soporte, ¿no? Y son, por decirlo así, es el driver que mejor soporta, eh, el mejor driver libre, ¿no? Que soporta eh, un, un hardware real. Luego están, eh, está AMD también con, contribuyendo activamente al proyecto. Tenemos, hay gente, por ejemplo, de en menor medida, ¿no? Hay, pero hay alguien de Nvidia también eh, y sobre todo hay mucha comunidad de voluntarios, porque hay drivers que se hicieron por, por ingeniería inversa, ¿no? Por eh, como el Nouveau, ¿no? Que sería el, el caso más más representativo y luego también hay otras empresas que no son te sorprende un poco por verlas ahí como por ejemplo VMware eh, porque ellos tienen su propio driver para las máquinas virtuales eh, que ejecutan en Windows o sea eso es un poco curiosidad no pero eh, ahí está y luego también hay pues eh, drivers que son realizados emulan eh, bueno más que emular realizan una implementación por software el LVM-Pipe y otros, que por ejemplo tú eh, cuando ejecutas un sistema operativo sin tarjeta gráfica o, o que el driver no está soportado por la tarjeta gráfica que tú tienes, son los que se utilizan ¿no? como solución de fallback para decir, bueno, pues hay que, hacer, <risa> hay, hay, hay que pintar algo en pantalla ¿no? y vamos a utilizar esto. Um, y últimamente, pues desde hace un par de años, surgió una nueva API eh, llamada Vulkan, um, que Lo que hace es, es aprende de los de, de OpenGL y, y busca un nuevo caso de uso que es eh, que sea, permitir al desarrollador de aplicaciones un acceso a más bajo nivel de las tarjetas gráficas. De esta manera se consume menos CPU, eh, se busca que el, que el cuello de botella no sea la, la CPU como podría ser en el pasado con, con algunas aplicaciones que corren en OpenGL y se buscaba, eh, eso, que, que sea toda, sacarle todo el jugo al final, ¿no? Que se pueda a la, a la GPU. Um, esta nueva API es bastante más difícil de, de aprender, ¿no? Porque es mucho más explícita. Tienes que configurar tú todo, eh, yo que sé, el tipo de memoria que quieres usar. Si esa memoria está, por ejemplo, para un buffer, si quieres que esté en el dispositivo, si quieres que esté eh, accesible desde el host, si quieres que esté desde el host. Es decir, eh, tiene un montón de configuraciones que en OpenGL no existía Um, y es la gran promesa, ¿no? La gran. Uh, eh, sí, la, la, gran, la gran promesa de que va, va a estar allí por muchos años, ¿no? Que es, por decirlo así, um, un, un API para el futuro, ¿no? Mientras que OpenGL, tranquilos, que tampoco va a desaparecer, pero pero sí que se espera que su evolución no sea tan grande como, como Vulkan. ¿no? Samuel, eh, y, y, y habla, perdona que te interrumpa, sí. eh, eh, oímos hablar de Vulkan, oímos hablar de Wayland, oímos hablar, en definitiva, de eh, nuevas promesas que ya van siendo realidades. Sí. O sea, que vamos viendo cómo el stack gráfico de GNU Linux y, en general, de, de en el general apoyo sí. del apoyo del, del software libre, uh -huh. eh, no es algo que se haya mm, estancado, o que se haya paralizado con respecto al software privativo, sino que casi que, como se suele decir en nuestra tierra, le están adelantando por la izquierda. Sí, bueno, lo que se busca eh, realmente es el revés, yo creo, ¿no? que es ven, se ve que, por ejemplo, en el caso de Vulkan, eh, eh, fue a la que sacó una API llamada Mantle eh, como prueba de concepto, la gente vio que, que de verdad funcionaba enseguida corrió Microsoft con DirectX 12.1 me parece, y Apple con, con Metal, eh, sacaron dijeron, esto funciona, esto parece que va bien sacaron sus propias APIs eh, Vulkan surgió a partir de, de esta API de AMD, de Mantle um, y, y luego a partir de ahora pues se está buscando una competición ¿no? diciendo, bueno, pues tú sacas esta característica que a mí me interesa, pues enseguida voy yo y saco la mía ¿no? um, entonces eh, yo creo que ese tipo de competición viene muy bien esa competición además eh, al ser estándares eh, del, de Cronos en, en el caso de Open Hell y de Vulkan es, son estándares multiplataformas se busca que se funcionen en una gran variedad de sistemas operativos hay gran apoyo de la industria también y eso al final nos favorece a todos ¿no? eh, que tú puedas por ejemplo correr el videojuego que, que corre en, en, en Windows de una manera eh, encomiable, tú puedas ejecutarlo exactamente igual prácticamente en, en Linux, pues con el mismo rendimiento prácticamente, pues es, es una maravilla. ¿no? Entonces eso nos, nos favorece al final a todos. Ha sido uno de los eh, Handicap hasta prácticamente dos o tres años eh, precisamente de, de, del software libre, el stack gráfico y uh -huh. temas incluso también, <ríe> por lo que nos toca a, a los que trabajamos con el, con el sonido, el, el, el, el sonido. Parece que todo eso va evolucionando tan rápido como va evolucionando el software libre en la última década. Parece sí. que fue a llegar el 2010 y y todo, no sé si el bagaje de conocimiento que ya se había acumulado desde el 91 hasta, hasta ese momento, ha hecho que el software libre realmente hoy en día esté presente en todas partes. O sea, ¿Cómo sí. ves el futuro del, del, del software libre? Que hoy, hoy en día, mmm, bueno, ya estamos viendo además el acercamiento progresivo de, de, de un grande como Microsoft, mientras que Apple se está quedando regregado prácticamente a ser una marca eh, más técnica para sí. ciertos aspectos o muy, muy técnicos quizás de sonido, de, de, uh -huh. de, de vídeo, eh, también una marca pues comercialmente para otro público y, y, y Windows eh, pues eh, que sería la más cercana en, uh -huh. en cuanto a público de, de, de Microsoft está pues volcándose realmente al, al software libre desde tu punto de vista como desarrollador de mesa como miembro de una consultora tan importante como es como es Igalia y de esa escuela de la que ahora hablaremos también de, sí. de que yo le llamo la escuela gallega del software libre sí, sí. Con, tan, con tantísimo peso eh, pues Samuel cómo, cómo ves este mm, despegue del software libre que está siendo progresivo y una progresión geométrica desde desde que entró esta de cada, prácticamente. Sí, si alguien por ejemplo me dijera en el año 2003, que es cuando yo me empecé a meter con Linux, que, que Microsoft iba a tener su propia distribución de Linux en el año 2018, ¿no? ¿Quién, quién, quién me lo iba a decir, no? Yo creo que eh, realmente el boom serio fue Android fue el que realmente popularizó eh, el, el kernel de Linux, el que popularizó también Software Libre para muchísima gente Ubuntu hizo muchísimo trabajo en la, en la, en la difusión ¿no? para... Y facilitar también que nuevos usuarios se metan, pero yo creo que como producto, yo creo que Android fue el, el gran eh, impulsor ¿no? del de, de software libre. Y luego nos damos cuenta que, por ejemplo, en servidores web, en, en aplicaciones, mainframes, en eh, sistemas eh, supercomputadores, todo está dominado por... Um, por Linux. ¿no? Había, había un amigo, no, no me atrevo a decirlo, pero bueno, familiarmente decía en la informática seria ya está todo en Linux. Exacto, exacto y eso al final son empresas, y esas empresas ven eh, virtudes en el software libre. Al fin y al cabo, por ejemplo, eh, quien no utiliza ya en el mundo desarrollar alguna librería que sea libre, por ejemplo, de, de JavaScript o, o de lo que sea, alguien, poco a poco eso está implantándose, es una semilla ¿no? que fue ahí surgiendo, yo creo que, Sí, eh, las empresas se están dando cuenta que es un movimiento uh, imparable. Porque al final también hay que ver el, el compartir conocimiento, también es un ahorro de costes. Es decir, si co trabajas colaborativamente, pues dices, bueno, pues yo utilizo para mi producto, que puede ser, por ejemplo, imaginemos una, una televisión, una Smart TV, ¿no? Quiero poner un navegador, pues bueno, pues yo no voy a crear mi navegador de cero. Voy a coger uno que ya esté hecho, eh, lo voy a... A hacer un par de cambios para que se ajusten a mi sistema y, y ya está. No, ya no hay interés ¿no? En, en generar algo de cero, sino que aprovechar lo que hay, porque al final el mercado manda y tengo que sacar un producto eh, cuanto antes posible. ¿no? Es eh, interesante además el, el, el futuro que nos depara el, el software libre y el presente está aquí en Ubuntu eh, Europa 2018 como uno de los ejemplos. Eh, vamos a... a, a a seguir con, con Samuel, antes recordando a todos nuestros oyentes que oyen en directo, compilando podcast desde el antiguo instituto en Gijón, donde se celebra UBCON Europa 2018, uno de los eh, grandes encuentros europeos de software libre, pero creo que en Coruña se prepara algo también sí. muy prontito para este mes de septiembre, sí. del que ya hablaremos en, en compilando podcast más detenidamente con Samuel. Perci pero que hoy ya nos puedes a adelantar las a fechas y el contenido de ese nuevo encuentro en un año que está siendo pues, muy prolífico, afortunadamente, gracias a Dios, en, en, en encuentros alrededor del, del software libre en eh, España y en el mundo de, de, de América Latina y el Caribe, que es el que al que llega nuestro podcast a, por el sí. idioma. Sí, sí. Eh... Bueno, como yo, Mi trabajo actual, eh, yo estoy trabajando en, en MESA, eh, contribuyo en los eh, desarrollo de drivers para, para tarjetas gráficas de Intel principalmente, ¿no? tanto para OpenGL como para Vulkan, y dentro de nuestra comunidad pues, hay dos eventos principales que es donde nos juntamos. ¿no? El primero de ellos es FOSDEM, que es la, la conferencia por excelencia ¿no? del software libre que se realiza en, todos los años en Bruselas, eh, primer fin de semana de febrero, eh, muy recomendable, la verdad es que lo recomiendo mu muchísimo. Y luego el otro evento que nos juntamos la comunidad de, del stack gráfico es la, la XDC, o bueno, si decimos lo que significan las siglas, Xorg Developers Conference, ¿no? es la, la conferencia de desarrolladores de, la, de, de X, no de las tecnologías de X, es decir, las tecnologías gráficas. allí eh, normalmente nos juntamos todos los eh, usuarios interesados y los desarrolladores principalmente ¿no? de, de todo este gráfico, desde los drivers gráficos del kernel de Linux a, a los drivers de MESA, de X11, de Wayland, um, los desarrolladores de frameworks como GTK o, o, o Qt, eh, y nos juntamos allí, entonces discutimos bueno, cualquier cosa que haya que discutir sobre el, el, la evolución de, de esto, eh, explicamos eh, nuestro trabajo actual, nuestras perspectivas, la verdad es que es una, una muy buena conferencia eh, y este año precisamente la estamos organizando eh, junto con la asociación eh, Gepul, que es una asociación de, de usuarios y programadores de software libre en, en Galicia, eh, en colaboración con la Universidad de Coruña y en colaboración con Igalia, ¿no? eh, como dando ahí apoyo so local ¿no? Al, a, a la conferencia. Y, y nos vamos a juntar el, la última semana de septiembre, del 26 al 28. La, la conferencia es totalmente gratuita, eh, puede asistir, eh, es totalmente libre el acceso y, y gratuito. Um, y nos vamos a juntar en la Facultad de Informática de La Coruña, que está justamente un poco a, a las afueras de Coruña pero tiene muy buena comunicación con el centro de la ciudad. Eh, entonces, bueno, el, la personas o personas que estén interesadas en, en venir están más que bienvenidos. ¿no? Pues invitados a todos los oyentes de Compilando Podcast, los que nos oigan ahora mismo en directo a las 12 y 10 minutos hora central de Europa, desde aquí, desde Gijón, y los que lo oigan, que todavía son, son más, afortunadamente también, en, eh, que lo puedan oír en diferido, pues que sepan que además vamos a ya emplazamos a, a Samuel a que en... Eh, en, unos, uh, en unas semanas uh, eh, Probablemente para los próximos uh, Podcasts adelantemos uh, ya más uh, Contenido y uh -huh. justamente pues unas semanas Antes en el podcast anterior A la, a la conferencia pues uh, eh, Demos uh, ya pues mucho más uh, con, con todo más, uh, más perfilado uh -huh. Pues eh, información de ese interesantísimo Evento también de, que, que, se que Es bastante específico sí. y, que se, y que se suma además a, a los de ámbito más general Y los de ámbito más específico que están teniendo eh, Lugar en, en lengua española. Sí. Creo que es muy interesante también este movimiento de conferencias y de salir a la calle y poner el software libre sí. en la calle, ¿verdad? Sí, tradicionalmente en el, en el mundo latino, el mundo hispano, fuimos muy... Eh, procuramos siempre organizar conferencias, somos muy activos en ese sentido ¿no? y creo que eso da una buena imagen también al resto del mundo, decir, bueno, esta tenemos una gran comunidad hispana no interesada en el software libre eh, sobre todo a la organización no solo de eventos locales eh, que son muy importantes y siempre hay que apoyarlos sino ya eventos como por ejemplo este UbuntuCon que es a nivel europeo no y en el caso de XDC bueno pues es a nivel mundial por decirlo así porque se organiza un año en Europa y otro en, en Estados Unidos eh, entonces bueno es yo, yo creo que, es, que debemos procurar eh, intentar eh, este tipo de conferencias. Hace años, por ejemplo, fue el año pasado, ¿no? La Academy fue en Almería. Eh, hace años tenga pues, la oportunidad de, de hacer este tipo de eventos. Muy bien, Samuel, pues eh, te emplazamos eh, dentro de Compilando Podcast eh, para que eh, nos sigas eh, informando de, de este evento tan particular y tan interesante para todos eh, los amantes eh, del software libre. Muchas gracias, suerte en esa conferencia y después eh, volveremos eh, seguramente a, a cazarte al vuelo <risa> en este hall para que nos cuentes eh, cómo ha ido esa, esa ponencia y cómo sigues eh, viviendo Ubucon eh, en Gijón. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias. Estás escuchando Compilando Podcast, emitiendo desde Gijón, Asturias, en la Ubucón Europa 2018.